melón y melames trabajaban en distintos turnos de trabajo melón trabajaba mediodía y melames todo el día escucha una cosa tú haces las cosas bien ok no te preocupes pero ve esta cosa presta atención a lo que te voy a decir no le digas nada de tu vida a nadie ok por qué porque las personas son un problema además pueden ser chismosos y entonces revelar tu vida a todo el público y eso no conviene por eso es mejor que estés callado que no estés hablando nada con nadie Ok, nada, nada, nada, que nadie sepa de ti, mejor es estar tranquilo y con mucho cuidado, con mucho resguardo y protegerse de la gente que a veces es chismosa. Melón y Melames trabajaban haciendo guardias, Melón hacía guardias por la mañana y Melames por la noche entre perro calientes y hamburguesas cuál de los dos prefieres bueno eh, qué es lo que más te gusta hacer en esta ciudad excelente maravilloso cuál es tu artista favorito wow excelente y qué tipo de música te gusta escuchar maravilloso fascinante excelente cuál es el plato que más sabes cocinar wow te gustan los dulces cuál es tu dulce favorito el hecho de que una persona sepa esas marisqueras sobre uno está bien no importa no hay problema con eso pero el aspecto de contarle intimidades tuyas a otra persona sí es negativo porque ellas después se lo chismosean o se lo comentan a otras personas y entonces buscan joderte y saben cuáles son tus vulnerabilidades ¿Entendiste? Por eso es que la charla superficial es la mejor Entonces cuando alguien quiera pasar a un nivel más personal tú Le dices, no mi hermano, no me gusta hablar sobre eso Listo Podemos hablar sobre ¿Qué te gustaría que te regalaran en tu cumpleaños? ¿Ah? Cuando Melón y Melames fueron a jugar bowling Melón alquiló los zapatos y Melames las bolas. También es hasta recomendable tomar la iniciativa y afirmar y luego preguntar como por lo menos decir, mi plato favorito es la pizza. Porque tiene un gusto especial esa salsa de tomate junto a esos ingredientes como queso y jamón esa es la popular pizza margarita a ti te gustan las pizzas cuál es tu pizza favorita porque escucha es altamente necesario que uno domine la conversación porque uno es el pastor que lleva la conversación hacia un buen punto. Entonces haz afirmaciones y pocas preguntas. Afirmaciones adelante de las preguntas de huevonadas. Entiendes y que entonces, si alguien llega a salirse de tu línea, de que no te responda tus cosas y quiera saber algo personal, le dices allí, no, mi hermano, no me gusta hablar de esos temas y punto es todo entonces a mí me gusta prender el aire a temperatura de 24 grados centígrados porque poco a poco va enfriando ese artefacto y a ti a cuánto te gusta a qué temperatura te gusta encender el aire melón y melames pusieron negocios melón se hizo pobre y melames MUY RICO Usted es una persona agradable Gracias por el tiempo en que conversamos Realmente fue genial Escucha los chistes de Melón y Melames Entre Melón y Melames hicieron un grupo de WhatsApp Melón era el administrador y Melames el miembro entre Melón y Melames hicieron una torta. Melón puso la harina y Melames los huevos. Entre Melón y Melames diseñaron el Twitter. Melón diseñó la página y Melames el pajarito. Entre Melón y Melames hicieron una ensalada. Melón cortó la lechuga y Melames el pepino. Cuando melón y melames van a lavar ropa, se distribuyen el trabajo así. Melón es el que enjuaga y melames el que cuelga. Si consigues comer tres veces al día, ya eso es motivo de felicidad, es motivo de alegría comer tres veces al día. Distancia y categoría para tratar a los demás. Valora lo que tienes. Nunca respondas de inmediato Espérate dos horas Para responder Simplemente di No sé nada de eso Pregúntale A la persona que está encargada De solucionarlo No puedo opinar De una cosa que no manejo Ok Bueno Eh Melón y Melames armaron una bicicleta Melón puso la rueda y Melames el tubo Escucha música y escucha chistes para que te relajes Ok, sí Lo que hay que pensar siempre es pensar en la carne ¿Oíste? Cómo preparar la carne ¿Cuál carne es de segunda ¿Cuál carne es de primera Así, cómo cocinarla ¿Cómo prepararlas? ¿Cómo hacer parrillas? Escucha esto. Melón y Melames a pescar fueron un día. Melón llevó la carnada y Melames el anzuelo. Me gusta decir chistes malos, pero me divierte bastante. Melón y Melames jugaron futbolito, pero sin portero. Melón fue defensa y me lames el delantero